Vicente Almonte, miembro del Comité Municipal de la ADP, denunció la situación que ha presentado la entrega del uniforme escolar en centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, mire, la verdad que eh, vengo ahora a hacer un recorrido por algunos centros donde la principal dificultad es el asunto de la talla. Eh, centros educativos que le han entregado muchos tamaños grandes sobre todo grandes y nuestros estudiantes entonces no le ajusta ese suerte. de hecho se ha estado eh, pidiendo el permiso y se está concediendo de que se hagan cambios, sin embargo la mayoría lo que tiene es números grandes y entonces lo, los pequeños eh, no aparecen, es eh, un suerte por ejemplo número 20 que le mandaron gran cantidad a los centros de media suponiendo que los estudiantes de 13, 14 y 15 años eh, tienen mayor, son, son más corpulentos, pero en verdad le quedan grandísimos. Y a esos que le mandaron 20, el que le ajustaba era 14 o 16. Esa diferencia de talla nos está dando dificultad. NTN, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.